¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, espero que estén teniendo un muy bonito día y el día de hoy estoy muy emocionada y consternada al mismo tiempo sobre el caso que les voy a platicar ya que este es un caso real y es muy preocupante al mismo tiempo por eso mismo. Así que yo les recomiendo que se traigan algo de comer, algo de tomar, una botanita, una malteada, no sé, lo que se les ocurra. Lo que se les antoje para eh, ver este video. Y recuerden que todo el mes de octubre vamos a estar eh, publicando videos todos los días, así que... Para tener 31 videos este mes, creo que hoy es el día 4 o 5, no me acuerdo, así que bueno, y obviamente si me ven igual que en otros videos es porque estoy grabando básicamente varios eh, al mismo tiempo, o sea, bueno, uno tras otro, pues obviamente para tener contenido ya grabado para lograr esto básicamente, porque créanme que sí, es un reto personal para mí también subir 31 videos, nunca lo he hecho. Pero bueno, así que el día de hoy les voy a platicar una historia, les digo, real sobre un amigo imaginario Pero no es cualquier amigo imaginario, o sea, realmente es que sí es muy preocupante El papá de la niña está preocupado, ¿ok? Y teme por la seguridad de su hija sobre todo lo que está pasando Así que, bueno, pues como les dije, te algo de comer Recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita, para que vean los 31 videos Así que, pues si hoy es día 4 o 5, no me acuerdo hay tres o cuatro videos antes y va a haber después, así que todos los días pueden venir y revisar si hay videos nuevos Y pues tengo mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter Entonces estoy publicando también en TikTok, estoy publicando de contenido diferente aquí Obviamente relacionado con el tema, pero eh, que no subo aquí a YouTube, obviamente no pues sino para no repetir tanto tema en todos lados, pero bueno Así que pues prepárense porque vamos a comenzar ya con este video como les digo, esta es una historia real, ¿ok? Básicamente se trata eh, de un papá soltero que vive con su hija, que a su hija le vamos a poner Diana, ¿ok? La niña se va a llamar Diana, obviamente no se llama así, pero pues para cubrir pues su identidad, ¿ok? Entonces, eh, básicamente esta historia ocurre justo cuando comienza la pandemia, ¿ok? Entonces recuerden que pues todo el mundo está encerrado en países... este pues en otros países pues eh, estaban como con unas medidas mucho más fuertes donde de verdad no salían absolutamente para nada ni siquiera para trabajar o sea nada nada nada se quedaban sin trabajos entonces pues nada entonces ocurre esto cae la pandemia y obviamente este papá y su hija Diana se encierran en su casa entonces como pierde trabajo y demás y demás decide él irse a vivir a otro lado en Alemania bueno, entonces se van a Alemania, de ahí eran los papás de él, entonces bueno, ya estaban un poquito más cerca, ¿no? De, de donde vivían anteriormente, y pues bueno, entonces se van a su nueva casa, ya como que se instalan súper bien, y no pasaron muchos días de cuando ya se instalaron bien, cuando su hija Diana empieza como a decir unas cosas medias extrañas, que sinceramente su papá al principio pensó, ok, creo que esto es normal, porque pues está atravesando lo del encierro, no está yendo a la escuela, cambiamos totalmente como de entorno, su casa, su escuela, sus amigos, de allá no hay nada parecido a lo que era su vida antes. Entonces, pues, pues como que se le hizo normal, ¿no? Que la niña empezara a decir que tenía un nuevo amigo. Obviamente, pues les digo, el papá pensó esto y también dijo, bueno, pues qué creativa, o sea, pues está creando un amigo a falta de amigos reales, ¿verdad? O sea, ya está bien. Eh, pero aquí cabe aclarar que la niña no estaba tan chiquita, o sea, no tenía como de que 3, 4 años, no. Ya tenía ocho años, o sea, ya era una niña más grande y entonces... Los niños sí acostumbran a tener amigos imaginarios, pero hay una edad en donde esa etapa queda atrás y ellos ya siguen pues con cosas de niños como más grandes. Entonces fue así como de que, ok, pero bueno, puede ser por tanta cosa que ha ocurrido pues los últimos meses. Hasta que, bueno, empezó a decirle a Diana que su amigo imaginario, eh, o sea, que iba a a su cuarto y que jugaba con ella y que muchas veces la tiraba de la cama. Y la niña hablaba y hablaba y hablaba sobre su nuevo amigo y que el amigo... O sea, cada vez el tema que predominaba era el amigo imaginario. Tanto que pues el papá eh, le contó a sus papás, le contó a, a amigos suyos, que también eran, eran papás solteros, así de que oigan, pues es que mi hija dice esto y esto, o sea, ¿ustedes creen que sea normal? Y yo así de que... pues yo qué sé, yo creo que sí, es normal De los amigos imaginarios siempre tienen esa etapa Entonces, pues bueno, como que ahí quedó el tema Y bueno, de repente, de tanto que la niña hablaba de su amigo imaginario eh, Se dio cuenta el papá que esta niña sabía muchos datos O sea, eran datos específicos Que ya no se le hacía como tan normal Ok, me cortaron la inspiración porque me entró una llamada importante Pero bueno, pero sigamos, Mili Entonces, como les comentaba la niña sabía detalles muy específicos que al papá no, ya no se le estaba haciendo como muy normal, por lo cual el papá tomó la decisión de que, ok, a lo mejor mmm, no estoy pasando suficiente tiempo con ella ah, por mi trabajo, ya había conseguido trabajo, ya saben, este home office de que hay en su casa, entonces... Todo su día se la pasaba con ella, jugando con ella, actividades con ella y demás. Y su trabajo lo retrasaba como hasta la noche. Ya que ella estuviera dormida, eh, ya pasaba todo el tiempo con ella. Para, pues sí, como por si se sentía solita o algo por el estilo. Que extrañara a sus abuelos, sus otros amigos. Pues para que no los resentiera tanto. Pero una noche cambió todo. Él estaba dormido, o sea, había puesto a la niña a dormir. Él trabajó, después se fue a dormir. Pero súbitamente en la, o sea, en la madrugada... perdón Sintió que algo no estaba bien, o sea, de esas veces como que entre sueños sientes algo y se despierta Entonces se despertó con este sentimiento de que, ah, ah, a ver, ¿qué está pasando? Entonces se para, va a checar a Diana, su hija Y bueno, se asoma, la niña estaba completamente dormida Nota que la sábana que le había puesto, o sea, la cobijita pues, estaba como diferente Pero bueno, asumió que la niña se movió y que eso era todo pero entonces, la ventana de la niña daba hacia afuera, ¿ok? Era casa de un piso, entonces daba hacia afuera. Y en otros países las casas eh, limitan con el bosque, o sea, con el campo, con la montaña, no sé, dependiendo de dónde estén. Y este es el caso de esta casa. Entonces, esta casa daba hacia el bosque. Entonces, cuando él está como que viendo a la niña así como que de reojo, con la puntita del ojo, alcanza a ver que algo se movió, o sea, afuera de la ventana. Entonces... O sea, voltea y se acerca a la ventana, dice que se quedó como dos minutos real viendo cómo esta cosa se movía, o sea, alcanzó a verlo, que algo se estaba moviendo y que se metía al bosque. Y después de unos minutos, pues ya le perdió la vista, pero dice que realmente no pudo ver qué era, o sea, definitivamente no era una persona como de que, ay, bueno, alguien se quiere meter a robar y estaba checando por ahí, no, era algo. Pero no era alguien, o sea, alguien persona no era, era algo, pero definitivamente algo sí estaba viendo a la niña desde afuera. Obviamente lo aterrorizó esta situación, ¿ok? O sea, ya no pudo dormir. Dice que todas las noches ya dormía como 40 minutos y eso era todo, o sea, de verdad le aterrorizaba todo este rollo. Entonces él trató como de mantener la calma con esta situación con su hija porque pues obviamente era ya un tema pues como que ya fuerte, ¿no? Entonces él con toda calma le dice de que, oye, ¿te acuerdas de tu amigo? Ah, oh, pues sí, claro. ¿Me dibujas? O sea, ¿a él me lo dibujas? Y aquí está la imagen de lo que la niña dibujó. Dice que se tardó más o menos unos 20 minutos en dárselo de cuando él le pidió que dibujara a su amigo y se la dio... Y dice que realmente no, no sabe qué hacer, o sea, dice que se lo mandó a sus papás, que se lo mandó a sus amigos, a un grupo de papás solteros que tiene y que todos este, tenían la misma opinión. Esto está creepy, o sea, esto está escalofriante, horrible y nadie sabía, o sea, nadie daba una, una opinión razonable de lo que estaba pasando. Obviamente dice que ya está preocupado como por, pues sí, por el bienestar de, de su hija y que está esperando a que... O sea, de que solamente sea como, como una tapa, como que su mente jugando con él o algo así. Pero que realmente sí, sí está preocupado. Ahora vean la, la imagen, o sea, la niña chiquita pues es la niña Diana, obviamente. Y vean la figura alta que sería la amiga, o sea, veanle los pies y las manos que son como garras o dedos muy muy largos. Y la entidad esta es muy alta, eh, yo no sé si lo amarillo sea como su cabello, de que sea a lo mejor una mujer rubia. Y pues está vestida, ¿no? O sea, normal, como que tiene pantalón y blusa rosa. Y tiene, o sea, si se fijan, a ella se sí dibujó con una sonrisa normal y a su amiga, amigo imaginario, le dibujó como unos dientes, ¿ok? Entonces, o sea, créanme que sí está, pues, muy escalofriante. Ok, entonces bueno, esto fue lo primero que él puso y después como que actualizó lo que había estado pasando. Ya que después su hija le dio el nombre de, de su amigo imaginario. Porque recuerden que les dije que sabía como ciertos datos, uno de ellos era que sabía magia. No sé qué signifique eso, si movía cosas y si hacía algo que ella este, pues decía no pues, sabe magia. Y recuerden que no tenía poquitos años, ya tenía 8 años, ya estaba un poco grandecita, y que su color favorito era el azul. Ahora, después le dijo que sí tenía un nombre, porque su amiga imaginaria o, o amigo le dijo que le dijera por su nombre que su nombre era Wittig, W-I-T-I-G, Wittig, ¿ok? Entonces, el papá se puso a investigar en internet a ver qué, qué significa este nombre y vio con que es un nombre... Alemán extremadamente antiguo O sea, en la época de hace muchos años Se utilizaba mucho ese nombre Ahora en la actualidad ya no Lo cual tiene un poco de sentido Porque si ellos acababan de mudar a Alemania Pues entonces tenía sentido que esa entidad se llamara así Si ya estaban acá en Alemania Y todo empieza a pasar cuando ellos se mudan a esa casa Y pues recuerden, ellos se fueron en pandemia No convivían con más gente Entonces no, ella nunca había escuchado ese nombre en ningún lado y no tenían relación con nadie que se llamara así. Entonces, ¿de dónde sacó este nombre? Ya él, el papá, en este punto, estaba pensando en si cambiarse totalmente de, de casa. O sea, ya así de desesperado estaba la, pues sí, toda la situación. Ahora, recuerden que esta entidad vio el papá que estaba afuera. Entonces dice que, o sea, tomó este truco que se ve en historias, o sea, bueno, en películas de terror que puso harina y talco, ya saben, en la entrada de las puertas, en las ventanas, por si era una persona de verdad, cosa que eso no ocurre, o sea, no había huellas, no había nada. Y la niña sigue diciendo que su amigo imaginario iba a buscarla por las noches, le pedía que jugaran y que jugaban por la noche y así. Entonces la harina no estaba movida. También así verbalmente, en voz alta, Dijo que le prohibía la entrada a esta entidad. O sea, hizo como varias cosas para tratar de remediar esto. Total, hubo un punto en el que ya había tratado de todo y fue eh, pues con una persona que es este, una medium. Esta medium le dijo que, o sea, que veía como tal, sin enseñarle el dibujo que ya les enseñé anteriormente, dijo que ella veía un hombre rubio. Que, o sea más o menos era como de la edad media, era su época Que su cabello estaba sucio Y que vestía eh, con ropas así como de cuero más o menos Y que tendría como unos 30 o 35 años Sus zapatos también eran de cuero Y que parecía que tenía como sangre seca en el área del abdomen Y que realmente no sentía que esta entidad fuera mala, mala Sino que más bien estaba como defendiendo su hogar Que al parecer pues se había... O sea, son, su hogar antiguo era en donde ellos estaban viviendo ahora. Obviamente ya había otra casa ahí y todo, pero más o menos así. Y que lo había visto por afuera de la ventana porque ese ente sabía que el papá no le permitía la entrada a su casa. Entonces, el papá, obviamente al saber todo esto, entró en un estado de pánico. En el cual ya no quería que su hija estuviera en su casa, por lo cual le llama a sus papás y les dice Oigan, ¿saben que Hay una situación, necesito que la niña se vaya con ustedes en lo que resuelvo este rollo Entonces la niña se va para allá y entonces él se queda solo en su casa Y lo mismo, él no puede dormir más de 30-40 minutos por noche Y empezó a hacer como limpias, empezó a bendecir la casa, a poner un montón de imágenes religiosas de su religión eh, por toda la casa Incluso dice que O sea, también usó cristales O sea, todo Todo lo que podía Todo lo que le decían Todo hacía También puso una cámara de seguridad En el cuarto de la niña Y que ya que regrese O sea, ya que regrese la niña Definitivamente la va a dormir En el mismo cuarto que él Bueno, entonces Ya que la niña regresa eh, Su papá tiene una Intensa plática con ella Y ya le pregunta varias cosas Así ya en serio De, de su amigo entonces le preguntó como, oye, ¿tú te asustas con, con él? Esa fue una de las preguntas. Otra, ¿cómo es que sabes su nombre? Y la otra fue, ¿alguna vez te ha dicho que hagas algo como que te lastimes a ti misma o me lastimes a mí? Y la niña contestó que, pues, sabía que se llamaba Wittig porque él le había dicho. Él le dijo, llámame así porque así me llamo. Que no, que nunca le había dicho que pues que se lastimara ella misma o que lastimara al papá, pero que sí le daba miedo. O sea, la niña sí le tenía miedo a este ente. Pero que, o sea, al principio le da miedo, pero como que este ente le dice así como que ven, vamos a jugar y como que se le pasa un poco el miedo y la niña acepta. También le preguntó sobre estos trucos mágicos que hacía o que por qué la niña decía que tenía magia. Entonces la niña le empezó a platicar que... Eh, una vez la fue a visitar por las noches para pedirle que jugaran y que pues realmente Wittig la asustó y que ella pues no quería, como que empezó a llorar. O sea, ella estando sola en su cuarto con este ente ahí y que esta entidad hizo un truco de magia y ella dejó de llorar. Otro truco que hacía Wittig era que le prendía las luces, así con magia. También que le aparecía como flores, cosas así. O sea, la cantidad de detalles que la niña daba... Definitivamente no se los estaba inventando, no eran cosa de su imaginación Y bueno, después de que estuvo investigando tanto y que hizo tantas cosas El papá empezó a amanecer con unos eh, rasguños, dice que en sus hombros y en todos los brazos Y que le daban unas jaquecas, una, o sea, unos dolorones de cabeza terribles Que nunca le habían dado antes Y también empezó como a tener algunas enfermedades que tampoco le habían dado nunca antes Y bueno, lo último que se supo porque hasta el día de hoy no, ya no hubo, pues algún, ya saben, actualización o algo, fue que ya estaban buscando a dónde irse, o sea, ya la situación se había vuelto inaguantable y el papá ya se quería ir de ahí. Entonces ya no sabemos más, hasta ahí se quedó y ya tiene rato que esto se publicó, entonces pues ya no supimos qué pasó, si al final el fantasma les hizo algo o no, pero está híjole, fuerte, así que bueno fantasmitas, ustedes qué opinan como yo siempre les he dicho, estos amigos imaginarios de los niños, no siempre son como tan imaginarios como nosotros pensaríamos, pero bueno está padre la historia, sinceramente espero que les haya gustado los quiero mucho, eh, les mando muchos besos, nos estamos viendo al siguiente y recuerden checar videos anteriores les mando muchos besos